de personalidades franco me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy que es la licenciada leticia soto sánchez leti cómo estás hola ale muy contenta de estar aquí con ustedes es un placer ¿Qué? formar parte de este gran festejo de los 40 años de la universidad franco mexicana qué bueno mi leti la verdad es que nos da muchísimo gusto antes de presentarte eh, a lo que se van conectando todos eh, les ofrecemos una disculpa ayer tuvimos unas pequeñas fallas por ahí se sigue en la página pudieron ver que eh, avisamos que Leti no iba a poder estar bueno, no íbamos a poder hacer el episodio ayer pero bueno, aquí estamos porque nos parece súper importante que conozcan a todas nuestras personalidades y la verdad es que estamos muy contentos porque nos toca la Universidad Franco-Mexicana Plantel Norte un bellísimo, bellísimo plantel antes de dar paso a cuestionar, preguntarle y platicar con Lepi, la voy a presentar un poquito de todo lo que hace, ¿ok? Me voy a permitir leer eh, eh, un poquito lo que es su, su síntesis curricular para que conozcan toda la trayectoria y toda la formación que ella tiene. Ella es maestra en ciencias de la educación por la Universidad Latinoamericana ULA. Es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana en Azcapotzalco y es docente de nivel secundaria, preparatoria y universidad y cuenta con 33 años de experiencia. También eh, cuenta con la certificación CONOCER en diseño de cursos de capacitación presenciales con instrumentos de evaluación, diseño de material didáctico. Bueno, Leti se encarga de hacer cursos, de dar capacitaciones, etc. Uh -huh. Es consultora para la justificación del plan de estudio y el diseño del plan de acción para la obtención de registro de validez oficial, creación, coordinación y gestoría de la preparatoria abierta Prepanet UFRAM. También es diseñadora curricular de educación media superior y superior, facilitadora de cursos de ética y desarrollo integral en los colegios de preparada de colegios La Salle y facilitadora del taller Carta de la Tierra, ahorita vamos a platicar acerca de eso, para niños y adolescentes. Básicamente, mi Leti se encarga de toda la parte administrativa, todo lo que tiene que ver con gestoría, con la parte, todo el trabajo que está detrás de, de lo que son las escuelas para dar un buen servicio y una buena currícula, buenas materias, etc. Entonces, ella es experta en eso, eh, en síntesis y de manera general. Leti, bienvenida nuevamente, nos da muchísimo gusto tenerte aquí. Gracias, Ale. Un placer. También déjame comentarles que estoy uh -huh. en el proyecto de SEDATU con uh -huh. en la parte de diseño participativo, con el as as asistente técnico 035. Y este es un proyecto bien bonito que va de la mano con todo lo que hacemos también en La Franco en uh -huh. cuestión de formación humana. Perfecto. Pues, Leti, ¿qué te parece si empezamos a platicar un poquitito acerca de ese bellísimo plantel? Cuéntanos, ¿cuántos años tienes? en la Universidad Franco-Mexicana. Ale, tengo la mitad de mi vida ahí en la Franco-Mexicana. Te uh -huh. voy a platicar cómo llegué a la Franco. Por favor. Yo era docente en el Instituto Tomás Jefferson de Santa Mónica, tras de Mundo E. Okay. Ahí yo era la maestra del área de Ciencias Sociales en secundaria. Uh -huh. Conozco al ingeniero Sergio Bonavides Palacios, que era el maestro de mate. Uh -huh. Y en un día, así charlando en la hora del receso, me dice, oye Leti, ¿qué crees que me nombraron director de la Franco-Mexicana? En Cuautitlán, Iscal, y yo, Cuautitlán, esto está lejísimo, si Santa Mónica se me hacía lejos, ¿Ah? imagínate Cuautitlán, Iscal, y yo no claro. le veía. Fin. Uh -huh. yo vivía en la colonia Clavería en Azcapotzalco, entonces a mí ya se me hacía muy lejos, uh -huh. y me dice, sí, mira, que yo quiero conformar mi grupo de docentes y pues me gustaría que tú trabajaras conmigo, digo, vale, pues pásame en la dirección y te visito un día. No, Ale, el primer día que yo fui a la Franco me perdí, llegué hasta Teposatlante, no sé, llegué hasta Teposatlante fiscal y me perdí terriblemente, ¿no? Ajá. Ya que le hablo a Sergio, le digo, oye, pues venme a recoger y estoy otra vez aquí en la forma. Ya fue por mí, cuando me lleva al plantel, no, me enamoré del plantel Ale, es un plantel precioso. Hermoso. Más <risa> de cuatro mil metros cuadrados de áreas verdes y lo más bonito de esta escuela es que se ha cuidado esa estructura. Solo uh -huh. construyeron los dos edificios, el de prepa y el de secundaria. Okay. Pero si tú vas, te trasladas en el tiempo, en el famoso rancho del Olvido. Okay. Y ahí empezó la historia en el rancho del Olvido. Yo llegué uh -huh. a la edad de 28 años cuando mi hijo el mayor tenía 3 años. Y yo dije, ah, pues sí me quedo. En lo que crece mi hijo ya me regreso para mi casa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pues mi hijo ya me hizo abuela y yo sigo ahí en la Franco. Este 2 de <risa> septiembre cumplo 29 años, Alex. Ahí en, wow. este, en la Universidad Franco-Mexicana. Pero además déjame compartirte que un tiempo también estuve en UFRAM de Álamo Plateado. Estuve okay. dos años trabajando allá en las materias de ciencias sociales. Mi historia en la Franco empezó como siendo maestra de individuo y sociedad. Uh -huh. Una materia que todos decían, ay, es de guasa, es de relajo. Pero yo decía, no, es lo más importante en tu vida. Eres un individuo que debe de aprender a convivir en sociedad. De uh -huh. ahí introducción a las ciencias sociales. Uh -huh. Sociología 1 y 2, uh -huh. y hacíamos proyectos muy interesantes, muy padres ahí con esas materias. Uh -huh. Y pues ahí empezó mi historia. La Franco tiene una, un no sé qué que te engancha, ya no te deja salir, te atrapa y dices, ya de aquí no te vas. ¿Verdad que sí? Es lo que decimos todos. Y mira, aquí seguimos. Y por supuesto, uh -huh. pues como buena socióloga, te dedicaste a, de alguna forma, desde mi punto de vista, a humanizar... A todas las generaciones que han pasado por tus manos. De verdad, eh, por ahí sí empiezan a conectarse a exalumnos de, de Leti que vi que le daban like a tu publicación cuando los invitabas. ¿Sí? Eh, que por ahí tengo algunos conocidos, precisamente con Lanis Cali, para que nos cuenten, para que eh, platiquen sus anécdotas, sus historias con la maestra Leti, porque la verdad, yo déjenme les digo una cosa: el tiempo que estuve ahí en Norte, también compartiendo con ella este, horas de trabajo, jamás la había enojada. Y la verdad es que es impresionante, o sea, la paciencia, la tolerancia, el amor que le das a tus alumnos de ti. Es algo que yo en lo particular recuerdo muchísimo y te admiro porque de verdad esos años que estuve yo ahí en, en la dirección de psicología, jamás te vi enojada. ¿Cómo le haces? Mírale, yo creo que tienes dos cosas, ¿no? Y es lo que yo he visto. Que te guste mucho lo que haces, que tengas esa pasión y esa vocación. Uh -huh. Yo nunca pensé en ser maestra, jamás en la vida. Yo decía, qué aburrido repetir la misma clase 20. Es, ay, no, qué hueva, ¿no? Pero pues caí en esto. Eh, yo no lo sabía. Por eso les digo que la materia de orientación vocacional es súper importante. A lo mejor no hubiera estudiado sociología, hubiera estudiado pedagogía, ¿no? Uh -huh. Pero cuando empecé a dar la materia de orientación educativa, empecé a investigar la filosofía y la misión de la escuela. Porque tú entras al colegio y órale, entra, le da la clase. Pero cuando ya tuve que investigar la historia y todo eso, pues me gustó mucho lo que es su filosofía, fíjate, y lo que es su misión. Eso me enganchó porque es como que muy mío también, ¿no? Uh -huh. Ese de formar seres, ¿no? Nuestra uh -huh. formación, formatio hominis, la formación uh -huh. humana. Uh -huh. Y yo siempre lo he dicho, una escuela no la veas como una obligación, vela como una oportunidad de aprendizaje, como una oportunidad para cambiar tu vida. La educación uh -huh. es un proceso de transformación y esta transformación tiene que ser bonita, no tiene que ser fea. Así y si es. tú lo disfrutas y transmites esa felicidad o ese gusto por lo que haces, pues contagias uh -huh. a la gente. Y déjame decirte una cosa, todos los chicos de La Franco, de Cuautitlán y los que tuve yo también en Álamo Plateado, excelentes muchachos, súper respetuosos y buenos chicos. Y pues... Cuando te casas con la filosofía, con la misión que tiene la institución, la haces tuya, pues la puedes transmitir. Es donde viene esa identidad, ¿no? Donde haces una parte de tu ser también esa esencia. Y Ale, yo estoy cansadísima a veces, pero llego a la Franco, ¡pum! me lleno de pilas, me voy al bosquecito, voy a uh -huh. caminar un ratito, eh, platico con, la, con los intendentes que son parte también fundamental de la escuela. Y pues te cuentan ellos sus experiencias desde su punto de vista y pues es muy padre. Y lo uh -huh. bonito de la Franco es que somos como una gran familia. Todos nos llevamos bien, todos nos hablamos bien, vacilamos entre todos y pues se da un trabajo armónico y muy bonito. Por eso les digo, pues sí es trabajo, pero es el trabajo que uno quiere y además pagado, pues, que está de lujo, ¿no? Claro. Van a pensar que ya están eh, ensayando su speech porque todas los, todos los, eh, las personalidades que han estado antes de TileTi el, el profesor Morales por supuesto el fundador el ingeniero el, el profesor Alejandro Merino y ahora tú coinciden y dicen precisamente eso que es una familia créanme no es speech no es ensayado así nos sentimos uh -huh. y finalmente uh -huh. las personas los alumnos que han estado con Miss lo habrán visto siempre siempre tenía o tiene no unos minutos a pesar de todo el trabajar que hay que entregar a la Secretaría de educación pública a la ay cómo se llama la supervisión a la Ajá. supervisión, todo lo que se tiene que hacer. Siempre tiene cinco minutitos, diez minutitos, lo que sea, para hablar. Por eso les digo, jamás la vi enojada. Y Leti, me gustaría irte leyendo algunos comentarios. Ahorita seguimos platicando. Claro que sí, Ale. <ríe> Por aquí te mandan muchos saludos. Déjame, porque es que se, se pasan y yo me, me quedo aquí picada. Um, buenas, eh, buenas tardes. Hola, mis Leti. Aquí su exalumno, el chef, Gustavo Delgadillo. Ah, mira. Uh -huh. Ariadne, Hernán, saludos, teacher Leti Soto. Eh, un saludo de parte de Gus, otra vez, de Gus Chef. Eh, <risa> Grande, entre las grandes, de Cautitlán y Scali. ¿Cómo es, mi Leti? Saludos afectuosos para la maestra Leti, una gran profesionista, Francisco Rosales. Ah, qué excelente docente es la maestra Leti. Eh, Dave Ross. Excelente maestra y persona, un privilegio trabajar a su lado. Bien, Elcita, Elcita, te mandamos muchísimos saludos, nos vamos a ver pronto. Eh, gusto saludarte, Leti. Por aquí había, ok. Como siempre, el maestro Héctor Guzmán presente, mi reconocimiento para la maestra Leti Soto, compañera que vive la educación de manera intensa. Y de Uribe, un abrazo enorme a mis Leti. Hermosísima persona, abrazos cariñosos, saludos, saludos, felicitaciones Miss Leti, agradecido con sus enseñanzas y cómo motiva a sus alumnos. Por aquí mis da, este Dalia que es profesora de universidad, el ambiente de la Franco es lo mejor, las personas que integran la Franco efectivamente somos como una pequeña familia. Saludos sí, Dalia, sí. nos da muchísimo gusto a que andes por aquí. Cristian Ugalde, saludos sí. Cristian. Un placer haber trabajado con ustedes. Grandes recuerdos, excelentes profesionistas y personas. El haber trabajado en la Franco fue una gran experiencia. Como ves, bueno, ya se van conectando y te mandan muchos saludos. Ah, bueno. Si seguimos, cuéntanos. Empiezas entonces a dar clase y posteriormente, ¿cómo llegas a dirigir lo que es la preparatoria? Y obviamente, de alguna manera, estar al pendiente también de un plantel junto con lo que es la directora de secundaria y el vicerrector. Uh -huh. Pues fue, ahora sí que fue un proceso histórico, Ale. <risa> empecé como maestra del área de ciencias sociales y déjame uh -huh. decirte que, que todavía tengo contacto con mis exalumnos de aquella época. Hoy ya son de 40 años y eso. Le mando un abrazo muy fuerte a mi Laura Paola, que fue una niña hermosísima. Uh -huh. este, yo la quiero mucho. Seguimos en contacto, nos seguimos viendo. no eh, Pues empecé como maestra. Ahí. Okay. Después me nombran titular de grupo. Uh -huh. Me vuelvo titular estoy trabajando como titular, después surge que pueda ser subdirectora, y pues me quedo de subdirectora, pero teníamos un dicho, el que llegue de directora, ay no, porque lo quitan rápido, ¿no? Entonces no queríamos no, no y que no nos den tarjetitas, no, no, así nada. Entonces ya fue, te digo, ahí pues fue este, pues con el trabajo, el trabajo hasta que se dio la oportunidad de ser directora. Como bien dices, Ale, es muy padre, pero sí es mucho trabajo atrás, atrás de bambalinas el que hay que organizar, hay que estructurar, hay que este, estar de acuerdo con las disposiciones que nos dicta nosotros la Dirección General de Bachillerato, uh -huh. cumplir con los requerimientos y sobre todo con las demandas y necesidades de nuestros alumnos y de los papás. ¿no? Pero uh -huh. como lo conozco desde el salón de clase, desde ahora sí de la trinchera, uh -huh. sea lo que se enfrentan nuestros profesores. ¿no? Y entiendo muy bien las situaciones que ellos atraviesan, por eso trato de no no pasarme de lista con ellos, ¿no? Pidiendo tantas cosas. Sí, y finalmente, como dices, eh, este, todo este trabajo que está detrás es lo que pues, a lo mejor muchos papás, muchos alumnos no conocen, no, no únicamente es pararse, a dar clase, y finalmente eh, es todo este, eh, todo este proceso para poder darles la, la educación de calidad que se da en la Universidad Franco-Mexicana y además humana. Y como pueden ver, pues ha llevado Leti todo un proceso, o sea, la, la, desde el salón de clases hasta la parte de dirección y entiende perfectamente todo esto. Leti, cuéntanos, ¿qué ha sido para ti trabajar en el plantel norte? Pues como te decía, Ale, al inicio, la mitad de mi vida, ¿no? He estado uh -huh. ahí. Uh -huh. Ahí he pasado situaciones muy bonitas, situaciones muy adversas, eh, en título personal, pero el estar en la Franco me ha ayudado a subsanar muchas situaciones, ¿no? Recuerdo mucho cuando tuve una situación muy, muy especial, pues los muchachos que me veían así triste me decían, maestra, ¿qué le pasa? Siempre está sonriendo, ahora está muy apagada. ¿Qué tiene, mis? No, yo, no, pues nada, así está la cosa. no uh -huh. Y me decían, usted tiene algo, usted tiene algo. O sea, eso te hace sentirte pues bien, ¿no? De que no eres uh -huh. nada más un docente que va y dice las cosas, sino que, uh -huh. que te saben sentir, que saben lo que tú necesitas en ese momento. No, Y el apapacho que te dan los muchachos, pues es muy bonito. Y mira, y otra cosa, cuando me ven los extralunos, me dicen, Estoy igualita, le digo, Claro que estoy igualita, porque me chupo la juventud de ustedes. ¿No? Siempre estoy a la moda con los muchachos en el lenguaje, hay veces que no les entiendo, pero pues lo de estar rodeada de jóvenes te mantiene vigente. ¿No? Y eso es también muy padre porque escucha su música, ¿no? Luego les digo, pueden escuchar lo que quieran en los reggaetón. ¡Ay, qué el reggaetón! Y van bueno, a estar bien tantito, tantito nada más, ¿no? Okay, okay. Pero, pues es como cuando estuvo el rock and roll, ¿no? Era uh -huh. así como que el grito en la moda, pues ahorita y son... El rock and roll nunca va a pasar, pero el reggaetón yo creo que sí va a pasar. ¿no? Y, y va a venir otra cosa y otra. Y te mantiene okay. viva, con mucha vitalidad y actualizada. Lo pesado a veces digo es levantarme, porque cuando llego a la escuela, no. Me cargo de pile y ya estoy otra vez movida por todos lados. Sí, y andas para todos lados, y más como dices, en ese plantel tan hermoso, ¿no? Que te hay que recorrer para ir de un salón a otro, de un edificio a otro, ¿no? Oye, Leti, tomando en cuenta y partiendo aquí del hecho de, de, de estos cambios, eh, comentas de la música, ¿no? ¿Qué cambios en cuestión, a ver si, si me puedo explicar, en cuestión de desarrollo de... de de los alumnos en etapas, ¿qué cambios has visto has visto tú con 33 años? Bueno, 29 en la universidad, pues obviamente la primera generación que tú tomaste o que, con la que tú trabajaste no es la misma generación o el comportamiento no es lo mismo de ahorita, o sea, eso lo sabemos, no estamos descubriendo el hilo negro, pero ¿cuáles son esos cambios que tú has visto con respecto a la universidad? Mira, en cuestión de los adolescentes, Ale, eran más aguantadores antes. Uh -huh. Les dejabas trabajo, les dejabas leer les calificabas más severo y ni los papás ni los muchachos lloraban. Uh -huh. No eran como dicen que ahora de cristal, yo digo que estos son de cristal templado, no los que yo tengo, pero eran niños que tú les decías, si no alcanzaste banca, pues siéntate en el piso, no pasa nada, ¿no? Haz esto, uh -huh. haz lo otro, eh, les decías, ahora vamos a leer esta situación, te vas a ir a investigar esto a una biblioteca, y bueno, también la situación no no era tan peligrosa como ahorita. Claro. Eh, lo que yo he visto ahora es que los jóvenes ahora son muy sensibles y todo quieren sin que les cueste trabajo y más berrinchuditos, ¿no? Un poquito, pero sí más. Uh -huh, y los jóvenes ya uh -huh. antes eran entrones y hacían las cosas y, y lo disfrutaban, Ale, yo los veía que los disfrutaban mucho. Uh -huh, uh -huh. Eh, yo te digo que la población de la Franco yo la quiero mucho porque son uh -huh. niños súper respetuosos, todos son bien respetuosos, hasta el más gatoso es bien respetuoso, siempre dicen, uh -huh. me uh -huh. deja hacer esto, puedo hacer lo otro. Ahorita con la pandemia que tenemos comunicación vía WhatsApp, uh -huh. les, me escriben muy bien, ¿no? Mis, ¿le puede avisar al profesor? Y pues eso me gusta porque nos habla de que son niños educados. Uh -huh. Nada más lo que sí he visto es que son un poquito más desesperados, pues están en la cultura de la inmediatez, ¿no? Uh -huh. eso es lo, esa es la gran diferencia que he visto. Y el proceso de trabajo, pues como que quieren trabajar menos. Las tecnologías nos ayudan mucho y nos facilitan. Pero le digo, tienes que saber el proceso, no nada más copiar y pegar. Claro. Y cuando les regresas un trabajo que le dices, esto es copy page, pues como que se molestan, pero digo, no los podemos dejar salir hacia la universidad, no la van a refrescar las universidades. No no uh -huh. queremos llevar este, profesionistas que no sepan buscar las cosas. Le digo, no te debes de saber memoria la fecha en la que murió Benito Juárez, pero sí los hechos que hizo Benito Juárez que impactaron a México. Claro. Y también la herramienta de saber buscar lo que necesitas para resolver una situación. Eso es lo que te vamos a enseñar en la prepa, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que he visto a grandes rasgos, ¿sale? Y otra cosa en el, la cuestión curricular que eliminaron materias del currículo que eran muy importantes para la formación del individuo en sociedad. Uh -huh. Como que trataron de hacernos más técnicos. Hoy en día ya regresamos a esa formación humana. Como que uh -huh. se dieron cuenta que la falta de sensibilidad pues nos debe de llevar a cambiar el currículo, ¿no? De tal manera que ahora estamos apegados a un proyecto muy bonito desde hace 10 años que fue la Carta de la Tierra, que es un proyecto ético ecológico. Uh -huh. Uh -huh. Este proyecto ético y ecológico nos llega a, después de que tomamos la certificación en, en ética que nos llevaron a Comanquilla a tomar ese curso, okay. que nos certificaron en ética y valores. A uh -huh. mí me fascinó. Yo llego a la Franco y lo implemento. Entonces, nos llega después por parte de Xochitl una invitación para entrar a Carta de la Tierra y pues vamos varias profesoras a tomar. Uh -huh. Nos gustó tanto que lo empezamos a implementar. Yo daba las clases de ética. Entonces, uh -huh. ahí lo meto eh, y viene en la parte este, final del módulo de ética la Carta de la Tierra, pero muchas veces lo dan como tema X. No, aquí tratamos de hacerlo como un tema fundamental. La tierra uh -huh. es el lugar donde vivimos, la tenemos uh -huh. que cuidar, ¿no? Nuestro uh -huh. cuerpo es nuestro santuario, lo tenemos que cuidar y eso se veía con la Carta de la Tierra. Oye, pero a ver, Ahora, no, para, ¿sí? para, para, para ir contextualizando un poquitito a todos los que nos están viendo, porque si ya te iba a preguntar lo de la, cómo es que inicia la Carta de la Tierra, ¿no? Porque es un programa que lleva, bueno, tú lo acabas de decir ahorita, 10 años, que lo han implementado desde hace 10 años y que la verdad participan todos los chicos. A ver, re, eh, recapitulando un poquitito. Esta, ¿Esto de la Carta de la Tierra lo toman en Xochitlán? ¿En el, Ahí nos dieron el curso. Fuimos okay. muchas empresas de Cauticlán y muchas uh -huh. escuelas, uh -huh. pero nos quedamos con la bandera de la Carta a la Franco. Okay. Es como todos, todos, vamos, vamos, y de repente ya nadie quiso trabajar la Carta de la Tierra. Uh -huh. Uh -huh. Nosotros le empezamos a trabajar junto con la maestra del área de ciencias químico-biológicas. Uh -huh. Le empezamos a trabajar con ella se hicieron las brigadas y con esa Carta de la Tierra salíamos al municipio de Cautitlán, Iscali, a los condominios a educar a las personas porque no lo pedían. Oigan, denos en nuestra colonia la Carta de la Tierra, ¿no? Uh -huh. Que habla de lo que es ahorita, el reciclado, la separación de la basura, una cultura más este, ecológica, Ecológico. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues así nos la fuimos llevando y cuando íbamos a las escuelas, eh, pues de alguna forma hacer promoción para que ingresaran a la preparatoria, pues lo que llevábamos era la Carta de la Tierra. Y esto es lo que aprendes. Y fortalecíamos muchas competencias en nuestros alumnos. ¿no? Ahora, la Carta de la Tierra sí si se sigue trabajando. Con la pandemia, pues ya no hemos podido hacer mucho, ¿no? Pero ahorita estamos trabajando con este, la Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sustentable que van muy de la mano con lo que es la Carta de la Tierra. Ok. Sí, que es, Entonces... Se dedicaron, durante estos 10 años, eh, el grupo de, de maestros eh, que conformaste se dedicó a capacitar, a dar a diferentes personas en lo que es en Guadalajara Nizcali, toda esta guía o todas estas eh, formas de eh, la parte sustentable, de poder reciclar, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte ecológica. Y uh -huh. déjenme les cuento que la Carta de la Tierra es como un sello de UFRAM Norte. Preparatoria, o sea, eh, ya saben que es algo que se maneja, es algo que llevan dentro de lo que es la, la currícula, y la verdad es una característica: o sea, eh, las personas que se inscriben, las, los alumnos que van, pues bueno, les dan toda esta explicación y les cuentan toda esta cuestión que hacen, sino sí, muy poco, ¿verdad? Sí, se empiezan a formar desde primer semestre, los vas formando sí. con las materias de ética, y bueno, ahora que se llama ética nada más, antes era ética y valores uno y dos y luego Ajá. los toman los maestros de biología, de química, y así se va hasta que llegan a sexto semestre. Se 30, formaron las brigadas. Uh -huh. uh -huh. okay. Y sí, te digo, aquí es un trabajo no de una o dos personas, es un trabajo institucional, uh -huh. donde todos los profesores participan en mayor o menor medida, pero todos están ahí involucrados. ¿no? Es? Y eso okay. es lo bonito de la Franco, ese trabajo colaborativo que se hace entre todos, el apoyo que nos damos unos con otros. Era lo que te iba a decir. Te voy a leer otras, otros comentarios que van llegando. Fernando Martínez, orgulloso de haber sido su alumno. Primera ah, generación sí. de prepa abierta. Sí. Eh, sí. Ofelia Barragán, una excelente directora. Hoy y siempre. Saludos. Sí, sí. Muchas felicidades. Un honor ser parte de mi alma mater. Ángel Per. Una gran persona, Miss Leti Sarai. Eh, Excelente escuela UFRAM Norte, Saray, nuevamente, muchas gracias. Saludos, felicidades, ese proyecto es muy lindo, manda eh, María Benaza. Dice que qué bonitos recuerdos va dejando en sus alumnos y toda esta formación, también te van haciendo estos comentarios, ¿no? Lo importante de la parte humana, o sea, como pueden ver, yo estoy más que tranquila platicando con Leti porque es así súper light y tranquilista, rico. Habla todo, de, de todas estas cuestiones tan necesarias y tan humanas que necesitamos ahorita dentro de la educación. Leti, 40 años. Yo sé que, bueno, llevas tú 29, ¿no? La Franco, sabemos que Franco Norte empezó unos años después, si no me equivoco. Uh -huh, el, en sí. el 91. Uh -huh. eh, lleva unos poquitos años, pero bueno, en UFRAM Norte tenemos, para los que no sepan, tenemos lo que es nivel secundaria, nivel preparatoria y está la licenciatura. Leti, como lo pueden ver, es directora de preparatoria. Obviamente tiene trato directo con la parte de eh, lo que es universidad, tanto en comienda como lo que es en plantel norte. ¿Cómo es la convivencia, Leti? Porque finalmente en un plantel está, tenemos tres niveles. ¿Cómo le hacen para esta convivencia? Mira, eh, nos organizamos primero por los horarios, ¿no? Uh -huh. eh, ya sabes que no es muy sano que los niños de prepa estén con las niñas de secundaria. Entonces uh -huh. yo lo que les digo... A la miselcita si agarre sus gallinas que mis gavilanes andan sueltos, ¿no? Uh -huh. eh, su horario es de, de, de receso es diferente al mío. Okay. Pero te digo que los niños son tan respetuosos que ellos pueden estar por toda la escuela y saben que no deben de entrar a ese espacio que es de secundaria. Uh -huh. Y sin embargo convivimos en eventos culturales como es este, la jornada cultural, eh, día de las madres, eh, la inauguración deportiva, etcétera. No uh -huh. hemos tenido esos problemas y además eventos deportivos cuando vamos a CC, pues también vamos este, combinados los muchachos. Uh -huh. Digo que es como una gran familia, los de prepa son los hijos mayores y los chiquitos son los de secundaria. No tenemos uh -huh. ningún problema. Y ahorita que me manda saludos Fer, yo también le mando un fuerte abrazo a Fer. Uh -huh. Yo estoy bien orgullosa de esa generación, Ale, déjame platicarte. Okay. Prepa Abierta surge ahí en La Franco porque uh -huh. yo veía que había muchos jóvenes que pues no podían, este entrar a la, a la preparatoria, digamos, normal que conocemos de tres años y dos años, ¿no? Uh -huh. eh, porque ya había gente, jóvenes, que querían seguir estudiando, pero pues que ya tenía una responsabilidad familiar o que ya trabajaban. Empezamos a hacer un estudio de mercado por ahí cerquita y nos dimos cuenta que la preparatoria abierta iba a ser una opción. Esta la trabajé con el ingeniero Norio, uh -huh. que fue mi director. Uh -huh. eh, y pues ahí hicimos la justificación, hicimos todo lo que nos pedían y abrimos la prepa. Entonces me llega el primer alumno, Ale, yo me la pasaba sábados ahí esperando alumnos, ¿no? Hasta que me llegó Osvaldo, que él juega fútbol. Uh -huh. Hoy Osvaldo es ingeniero en logística del TESI. Ok. Fernando es abogado por la UNAM. Le digo uh -huh. que ya tenemos un abogado de confianza ahí con con nosotros, ¿no? Eh, y me llegaron muchas personas adultas que querían estudiar. Y fue una experiencia tan bonita trabajar con ellos, tan uh -huh. padre, porque van a lo que van y bien enfocados y bien dedicados. Uh -huh. ¿no? Y para mí eso me nutrió muchísimo. Me daba uh -huh. risa porque yo era su maestra de sociales, de taller, de ética, de todo, ¿no? Y el profesor uh -huh. Genaro, pues que en paz descanse, fue uno de los que me apoyó en este proyecto. Él siendo uh -huh. el maestro de matemáticas química. Eh, uh -huh. hicimos hay una sinergia bien padre trabajando uh -huh. posteriormente la prepa abierta pues la cambiamos a lo que es hoy la prepa vespertina uh -huh. y nuestro perfil de alumnos precisamente son jóvenes que ya tienen responsabilidades y que tenemos muchos futbolistas muchos futbolistas tenemos ahí es como uh -huh. que la prepa para los que tienen el deporte como prioridad pero que quieren seguir estudiando estudiando un ejemplo de ello es un niño que tenemos que se fue a Murcia Marco González Okay. Se lo llevaron a España a jugar, luego se lo llevaron a Centroamérica y él le cayó como anillo a dedo la pandemia porque terminó en línea su preparatoria. Okay. ¿No? Y en la tarde ahorita pues me van a egresar como tres o cuatro futbolistas y ahí vienen en los otros cuatrimestres otros. Uh -huh. Y te das cuenta que el deporte es súper importante porque estos chicos que son deportistas son súper cumplidos, disciplinados. Uh -huh. Y esa opción es la que brindamos nosotros ahí en La Franco. Cuando vimos esa necesidad, pues ahí quedó. ¿Cómo ves, ahí? No, pues está padrísimo. O sea, todo. Y, y mira, te están escribiendo ahorita. Dice Edgar Flores, siempre Genaro. Aquí estoy, profesora presente, Pimpón Mendoza. Ay, Pimpón, él es, es Osvaldo. Uh -huh. OK. Shobu Esteves, pura pasión y amor a Lufram. La verdad es que se siente muy bonito, o sea, que los alumnos expresen, o alumnos incluso, así de la universidad. Porque, finalmente, ¿quiénes son? Mejor ellos. Qué mejor que ellos para decir y el cómo se sienten, el trabajo que se hace y, como pueden ver, todo este trabajo que ha hecho Leti con sus alumnos. Leti, para ti, ¿qué significa trabajar en la Universidad Franco-Mexicana? En la parte global, ¿eh? o sea, yo sé que Plantel Norte, todos estamos enamorados también de Plantel Norte. Finalmente es un campus eh, este, que es parte de Operadora de Colegios La Salle. Eh, sabemos que tenemos áreas verdes, pero como tú dices, todos somos grandes, eh, somos parte, perdón, de una gran familia. Entonces, para mm -hmm. ti qué significa eh, haber llegado y trabajar y seguir después de 29 años seguir trabajando en la universidad franco-mexicana? Ale, lo que te decía al inicio es casarte con su filosofía, con su esencia. Fíjate que yo encontré dentro de mi ser que yo quería transformar vidas, yo quería tocar el corazón de las personas. No dando cosas, ¿no? Sino transmitiendo ese sentido de que la vida es bonita, que le encontraran ese sentido a lo que hace. Como tú dices, no me vas a ver enojada, sí me enojo, alguien, pero a la mayor parte del tiempo no me enojo, ¿no? O sea, uh -huh. para mí todo es eh, que la cosa pasa, no tomes nada personal, es parte, son gajes del oficio. Y uh -huh. ¿Sí? te digo, pues sí te has llevado también desilusiones, pero es parte de, del proceso. Uh -huh. Pero yo lo que vi en la educación es como una herramienta para poder transformar la esencia o las actitudes de los seres humanos que no están tan enfocados en lo que quieren. Uh -huh. ¿Qué mejor herramienta que la escuela para darle sentido a tu vida? Y cuando te encuentras una escuela que se fundamenta en valores, que se fundamenta en una filosofía humanista, pues me cayó como anillo al dedo. ¿no? Entonces así como que dije, es esto lo que yo quería, ¿no? okay. aquí está. <ríe> Muy bien, mira, dio <ríe> mucha risa, pero lo tengo que leer, el, el vicerrector Héctor Guzmán dice, con frecuencia se enoja, vaya que sí, bueno, <ríe> dentro de la parte administrativa y como decíamos, tras bambalinas, pues obviamente tenemos esa presión, ¿no?, entre todos uh -huh. de llevar a cabo proyectos adecuados de calidad para los alumnos. Leti, nos platicaste ya de la parte deportiva, pero hay algo que también hace un par de años, un poquito más, eh, Norte empezó a, a desarrollarse como toda esta parte artística y de diversión para los alumnos y se, se hicieron esta parte de los conciertos de, eh, si quieres platicar un poquitito. De las fiestas navideñas. No, de las fiestas navideñas, exacto. Ay. Ah. <risa> Tenemos mucho que contar, pero cuéntalo tú, por favor. <risa> sí, no. Pues mira, este, las fiestas navideñas pues, se hicieron para... Que conocieran todo lo que trabajamos ahí en la escuela, que conocieran nuestra institución, es una institución muy bonita. Mucha gente pasa por afuera y dice: ¡Ay, es una escuela chiquita! Y ya cuando entran, ¡guau! Wow, Unos ¿no? No, jardines sí. preciosos. Uh -huh. Pues esas fiestas navideñas, pues las hacemos para tener un espacio de recreación con las familias, de convivencia. Eh, la que yo más he disfrutado es cuando fue Mixi cielito mix y se puso el, el, este, el ring de box. Los papás estaban descosidos, y sí, dale, y duro, y no sé qué. Y estaba yo cerca de un papá y dice, mis, váyase lejos porque me voy a descoser, ¿no? Ajá. Son espacios de convivencia familiar, de un ambiente sano, ¿no? Uh -huh. Mucho trabajo hacer una fiesta navideña. Qué bueno que no la hace mucho hecho hasta ahorita. <risa> sí, se hizo por, por unos cuantos años, pero la verdad es que lo que yo vi... Los chicos muy participativos, o sea, de verdad, hay muchos que despiertan esa parte artística. Como hay muchos deportistas, pues también los chicos que sin pena ni nada cantan, bailan, hacen. Entonces es un espacio, como tú dices, para que ellos puedan expresarse, para convivir con las familias. Cuesta un poquito de trabajo, efectivamente, pero finalmente se llevaron varias fiestas navideñas con mucho éxito. Tratar de conseguir eh, pues, un elenco que pudiera agradar. A, a nuestros alumnos y pudieran participar, ¿no? Y Entonces, darle ¿sabes? gusto a todos, Ale, es muy difícil, ¿no? Darle sí. gusto a todos es muy complicado. Muy difícil. Uh -huh. Leti, cuéntanos una anécdota, eh, la más significativa, yo sé que tienes muchas, o sea, porque la verdad son muchísimos los alumnos, ahorita te digo que están escribiendo, te saludan, pero una anécdota significativa para ti que hayas vivido en la Universidad Franco-Mexicana, Plante del Norte. Ay, Ale, una anécdota. Una significativa y que me causó mucha pena. <risa> Estaba yo de maestra de ceremonias, en una ceremonia cívica pues para entregar diplomas uh -huh. y por no ponerme bien los lentes, que confundo el apellido de un alumno, ¿no? Uh -huh. Un Vargas con un Venegas, ya sabrás qué dije. Uh -huh. Y yo me bajo y me subo los lentes y, y el muchacho pasa por su diploma y dice, déjelo así, mis damas, me llamo Fernando. ¿no? <risa> No, yo dije, que bueno que no estaban las redes en su apogeo, si no, hubiera tenido un montón ahí de memes, pero no, no, sí, si dije una palabrota muy fea ahí con el apellido del niño, no, sí, si después pasé a los salones, entonces no, mis, no, yo cuando levanto la vista para verlos, yo Ajá. rojísima, rojísima y todos doblados de risa, pero muy formales, muy paraditos, pero todos carcajeándose, ¿no? Eh, la misa Elsa, las otras misas que estaban entregando diplomas también muy serias, pero risa y risa, ¿no? Y dije, ¡ay, qué barbaridad! Bueno, bueno suele risa. pasar, suele pasar. Leti, um, ¿qué ha sido lo más difícil para ti eh, a nivel preparatoria? Porque puedo finalmente, pues... Son niveles diferentes, ¿no? O sea, el, el trabajar con chicos de secundaria, de prepa, de universidad, o sea, es de una manera distinta. Desde tu punto de vista en un plantel tan grande, eh, conviviendo con, otras, con otros niveles, ¿qué ha sido lo más difícil para ti dentro de tu gestión como directora de preparatoria? Pues mira, sí, lo más difícil yo creo que no hemos tenido así Cosas muy, muy difíciles, ¿no? Uh -huh. Lo más complicado que hemos tenido es cuando se hizo una transición, que vivimos una etapa muy, muy difícil, muy dura, uh -huh. eh, de cambios que, administrativos que se gestaron. Uh -huh. eh, sí nos golpeó muy fuerte, pero gracias a Dios mucha gente confía en nuestro trabajo, confía en nosotros uh -huh. y pues seguimos adelante, ¿no? Uh -huh. Hicimos propuestas que, que el ingeniero Enrique Brechneider nos apoyó Uh -huh. Y pues ahí seguimos adelante. Yo creo que esa es, ha sido la etapa más difícil. De ahí en fuera, pues uh -huh. yo lo veo todo como trabajo, ¿no? Y problemitas siempre tenemos, pero uh -huh. yo digo que ya son los problemas del día a día. Claro. Que era lo que platicábamos con nuestros eh, invitados anteriores, ¿no? Tanto el fundador, el profesor Elisio Morales, como el ingeniero Enrique Schneider rector, que pues ambos hablaban de la crisis y, como decíamos, hemos seguido. O sea, después de 40 años, ¿ok? Aunque el norte... Empezó después, es parte de lo que es el nombre Universidad Franco-Mexicana. Después de 40 años seguimos vigentes y eso es gracias al equipo de trabajo, gracias al uh -huh. trabajo colaborativo, gracias a las personas. Y mira, te quiero leer este, este mensaje. Mafer ST. Buenas noches comunidad, todo seco y prepa en Franco. Los mejores recuerdos y amigos que aún conservo. Qué gusto que ahora sea directora, muy linda persona y profesora. Es muy cierto, una escuela muy al pendiente de inculcar la parte humana. Me imagino que fue tu alumna. Ajá, uh -huh. Uh -huh. Entonces, como te digo, se están conectando muchos de tus alumnos, te mandan muchísimos saludos y todos coinciden, mi Leti, en esta parte humana que se siente. Estamos lejos, estamos aquí uh -huh. vía Zoom, pero se siente. O sea, yo siempre, de verdad, el platicar contigo, el, bueno, cuando nos encontrábamos era muy tranquilizante porque tienes como esa... Esa paz, transmites esa cuestión humana y pues, tus alumnos. O sea, yo vi cómo se, te, te involucrabas con ellos, cómo interactuabas. Y la verdad es que, bueno, a pesar de que digan aquí que si te enojas, pues te repito, yo <ríe> bueno, no lo vi, ¿verdad? Me enojo con Héctor, nada más. <ríe> <ríe> Excelente ser humano, uh -huh. Miss Leti. Leti, uh -huh. a ver, ¿qué, es lo que, ¿qué mensaje le darías a todas las generaciones que han pasado, las que vienen, personal docente, personal administrativo, por estos 40 años? ¿Tú que has pasado por esta cuestión de profesora, titular, subdirectora? O sea, que has recorrido realmente todos estos escalones y has vivido, ¿no? Eh, has tenido muchas generaciones a tu cargo, muchos alumnos, como lo podemos ver ahorita que te están escribiendo. Eh, entonces, ¿qué mensaje les darías por estos 40 años? Mirale, yo siempre les digo cuando les doy el mensaje de despedida a los muchachos, que uh -huh. ser franco es un estilo de vida. El que entra a la franco y se queda y aguanta y sale, es un hombre hecho y derecho. Y uh -huh. cuando decimos, cuando un maestro trabaja en la franco, puede trabajar en cualquier escuela, uh -huh. por el grado de exigencia que, que se tiene, aparentemente no, uh -huh. pero sí, sí se da. Y como se los decía hoy a mis maestros, los maestros son la columna vertebral de toda institución. Tendrás las mejores instalaciones, tendrás el mobiliario más bonito. Pero si no tienes un docente que esté comprometido, que esté casado con tu filosofía, que tenga esa pasión y esa vocación, no sirve la escuela, no sale. Entonces, el mensaje que yo les doy a todos por estos 40 años... La Franco no es cualquier institución, es una institución que te da un estilo de vida, una forma de ser, una disciplina que vas a llevar en la sangre y que la vas a estar llevando en diferentes niveles. ¿no? Uh -huh. Yo me re recuerdo a mi hijo Isaac cuando salió de la prepa de la Franco, se fue al Politécnico. Y acá uh -huh. ya sabes que tienen que ir presentables para que hagan su exposición. Uh -huh. Buscando, mamá, necesito mi traje porque voy a exponer uh -huh. en el pólido. Y el maestro ahí en el poli dice... ¿qué bien es así? Es que voy a exponer, voy a dar mi producto, profesor. Se uh -huh. les queda. Uh -huh. Y, por ejemplo, hace poquito hablé, eh, tenemos una niña, Úrsula García, que está transmitiendo noticias en MBS, que también okay. es egresada de la secundaria y prepa. Otra niña que vive en París, esta Copca que hace videos, estaba viendo hace ratito que, que va a promocionar otro. Uh -huh. Ulises y así, una cantidad de alumnos que han sido exitosos. Uh -huh. Y yo lo veo... Porque se les da esa estructura, y es lo que les digo a los papás. La Franco lo que te va a dar en tu hijo es estructura. Uh -huh. Le va a dar esa formación para que sea responsable y comprometido. Y haga las cosas porque las tiene que hacer, no porque debe, sino porque las tiene que hacer porque es para sí mismo, porque uh -huh. es para que crezca como persona. Uh -huh. Y en estos 40 años, pues, yo estoy muy feliz de pertenecer a la Franco porque, pues, aparte de que somos una gran familia, pues, yo lo disfruto mucho, ¿no? Me levanto y no es, ahí tengo que ir a trabajar. No, me levanto y ya me voy, voy a trabajar, estoy ahí, jijiji, jajaja. Y regreso y sigue trabajando, ¿verdad? Uh -huh, Pero no se me hace uh -huh. pesado. Claro. Te digo, ya es una forma de ser, una forma de vida el ser franco. Y lo uh -huh. más importante de la franco, pues es precisamente la misión. Transformar, transformar a las personas que tienes a tu alrededor. ¿Cómo las transformamos? Con la carta de la tierra, con la agenda 2030, con lo que aprenden en sus materias. Cada materia tiene razón de ser. ¿Y eso en qué les va a ayudar? Pues para vivir bien, para tener calidad de vida. Lo uh -huh. puede hacer millonario porque muchos me decían, no, es que mejor soy narco. Ajá, eres narco, vas a estar a salta de mate ni disfrutas tu dinero. Te van a matar en tres, cuatro años, ¿no? Mejor prepárate, este, organízate bien, haz algo que a ti te guste y vive tranquilo, vive bien, vida solamente hay una. Y es eso lo que hacemos ahí, que le den sentido a su vida y sean felices. No hay vuelta para atrás. Qué yeah, bonito, mi Leti. la verdad es que eh, transmites, transmites realmente esa filosofía, esa misión, esa visión. O sea, yo soy una de las personas que cree que la tienes tatuada, como decimos, y eh, cuando lo crees, cuando lo sientes, lo puedes transmitir. Eh, la maestra Ofelia Esparza te manda muchos saludos. Ah, muchas gracias. Eh, a Carla Romo, excelente ser humano, Miss ah, Leti. Uh -huh. Uh -huh. Carita, Galvan, nuestra compañera. Okay. rocío Galván, muchas felicidades, le admiro mucho, mis Leti, maestros, alumnos, este, exalumnos, abrazo afectuoso, toda una institución. Muchos saludos, Leti, y como pueden ver, pues como les decía, lo trae tatuado y la verdad es que qué bonito platicar contigo, Leti, porque eh, transmites, transmites ese, esa humanidad, transmites esa pasión, la verdad... Como les he dicho a todos y seguramente se lo voy a decir a todos los que pasen por las entrevistas, para mí es un honor poder conocerlos un poquito más, estar aquí platicando con ustedes, porque de verdad son personas que han dado más eh, que su vida ahí en la universidad. Son personas que tienen pasión, son pasión, eh, personas que tienen este amor por el trabajo, por la educación y se ven los resultados con los alumnos. Entonces, muchos saludos, muchas felicitaciones por aquí, eh, mucho orgullo de que tú per que pertenezcas a esta institución, pertenezcas, un honor de verdad que puedas formar a estos alumnos y los puedas seguir formando con todas estas actividades que haces, Leti. Uh -huh. ¿Y qué crees, Ale? Que ahora que han estado el proceso de inscripción, uh -huh. llegan este, mamás a inscribir a sus niños a secundaria uh -huh. y de repente si yo llego a servicios escolares y le digo, oye, Goyito, ¿qué esto? ¿es usted, Miss Leti? Y yo, sí, sí. Mis, usted me dio clases y estoy por acá. Oh, my God, ahora ya llevas a tu hija. Oh. Claro. Y, y es, digo, el... es muy bonito que ellos regresen con sus hijos a la escuela. Por supuesto. Si es recuerdas la padre. entrevista uh -huh. del profesor Merino, era lo que platicábamos. O sea, tenemos también en encomienda en, a nivel universitario, tenemos hijos de, de exalumnos, ¿no? O sea, de generaciones uh -huh. que, van, que van estudiando y llegan ahí a la universidad porque precisamente... Tenemos ese sello, esa calidad humana, ese trato personalizado. Pues muchos saludos, muchas felicitaciones Leti y no me queda más que agradecerte, de verdad, una entrevista muy bonita porque yo me quedo enamorada de, de lo que es el plantel. Así como de quiero volver a, a, a, a vivir la preparatoria porque realmente las actividades ese amor, ese profesionalismo, ese trabajo colaborativo, lo transmites, lo transmites muy, muy bien. Como buena socióloga, por ahí yo también escu he escuchado algunas, algunos debates tuyos, pláticas, <risas> he estado ahí presente y la verdad es que convences porque sabes de lo que estás hablando, lo crees, lo tienes y lo transmites. Entonces, a mí no me queda más que agradecerte en nombre del eh, vicerrector Héctor Guzmán. Eh, eh, la directora académica, la maestra Lupita Romero y por supuesto el ingeniero Enrique Abrechneider, que nos hayas dado estos minutitos para compartir, para conocerte, para que sepan cuál es el trabajo que se hace a nivel preparatorio en nuestro plantel norte. Entonces, Leti, muchísimas gracias, un honor y por 40 años, bueno, 40 años y por más eh, dentro de la universidad, contigo 29, dentro de todo lo que es tu trayectoria, pero pues vamos por más, ¿no Leti? Vamos, Ale, hasta donde aguante el cuerpo, ¿verdad? <risa> okay. Muchas gracias, Ale. No, Muchas gracias, gracias a, a todos. Ti, gracias a ti. Y pues, como, como ven, vamos a seguir presentando, como les había dicho, una personalidad norte, una personalidad de encomienda. Todos, todos, independientemente del plantel en que nos encontremos, somos una gran familia. Esperamos que nos vean el próximo jueves. Los esperamos por ahí con una personalidad más para que nos conozcan y se animen a ser franco. Y los que ya son parte de la comunidad, pues aquí estamos. Uh -huh. No dejen de ser francos. Así es. Pues gracias, Ale. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.